que dejó y siempre si decimos fin de semana y más un fin de semana tan largo donde tanta gente tuvo tanta intención de cruzar al vecino país el túnel internacional vuelve a ser como el protagonista de la jornada exacto y a encender nuevamente la tensión entre nación y provincia exacto porque el gobernador lo contábamos ayer y mostramos un tweet a través de la red social reclamó gestión al gobierno de la nación para mejorar las condiciones del paso para que se hiciera más fluido, sobre uh -huh. todo después de lo que pasó entre jueves y viernes sí. de la semana pasada, con colapsos y demoras de entre 12, 15, 16 horas en la tramitación. Bueno, el gobernador reclamaba y rápidamente, lo leímos ayer, el delegado de Migraciones le respondió también por la red claro. social. Y el tema escaló. Hoy le respondió, y fíjense lo que publicó Florencia Cariñano, la titular de la Dirección Nacional de Migraciones, la titular la Autoridad Nacional, a propósito de lo que le había pedido el gobernador Rodolfo Suárez. Suárez había pedido gestión y en el tuit Florencia Cariñano está diciéndole al gobernador Usted sabe las demoras, que las demoras se produjeron del lado chileno. Uh -huh. Y agrega... Ahí está. No se puede solo tirar un tuit para los medios, hay que gestionar. El gobierno nacional realiza una fuerte inversión para ampliar el complejo Orcones. Esperamos... ...que usted resuelva el tema de los servicios para el paso. ¿A qué se refiere con esto de los servicios para el paso? ¿Y recordemos lo que, que infraestructura o qué? Infraestructura y agua. Claro. Porque eh, recordemos que parte uh -huh. de la, eh, del control unificado migratorio se sí. demoró... ...porque los chilenos estaban planteando quejas por eh, los servicios sanitarios... ...y la disponibilidad de agua en los horcones, donde tenían que venir a hacer los controles... Sí. ...para el ingreso a la Argentina. Eso demoró un poco. Bueno, el tema es pero, que en nada tiene que ver la provincia en los controles internacionales salvo la provisión de agua en el complejo. Claro, pero además si estamos hablando de Orcones ya no sería el conflicto porque el grueso del problema se terminó hablando en el paso eh, los libertadores. Claro. Uh -huh. O sea, no es Orcones el verdadero problema, por más que el gobierno está fallando en claro. no proveer lo que tiene que proveer, no es la causa de lo que pasó el viernes. Por eso lo corrigen y lo hacen eh, a través de las redes sociales, le dicen, primero el problema estuvo en Chile, sí. no en los controles argentinos de este sí. lado. Segundo, si se tratara de acá, encárguese de lo suyo. Sí. Es porque la provisión de agua en los orcones es de Aizam. Pero, Pero es bueno. que esto, me, hace, esto ¿sabes me recuerda de ¿Sí? cuando, viste, igual le peleas a alguien uh -huh. y para devolvértela te claro. pelea con otra cosa y no se termina de entender ¿no, cuál es la situación. Claro. Vamos al al objetivo, al eje. Hay un yo dicho muy claro. El eje es Chile, perdón, sí. ibas a decir el dicho, pero no, yo creo no que el el dicho, acá. es Chile el que está defeccionando más que la nación en Totalmente. segundo lugar y, según entendemos, la provincia en tercer lugar. Por eso lugar. no nos peleamos entre nosotros. Claro, ¿por qué habría que pelearse? Bueno, <ríe> claro, porque, sí. porque son destinos un signo político diferente. No, no, no peleamos con nadie, pero tan menos entre nosotros. Bueno, pero dice, lo, lo ibas a aclarar, Pablo. No, Entonces, no, sí. digo, el, el dicho eh, dice, eh, bueno, no ven, la, eh, ven la, la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Se señalan los defectos y los errores eh, uno al otro. En definitiva, sí. bueno, del lado argentino funcionó bastante mejor, las demoras estuvieron entre 15 y 20 minutos. Sí. Al lado de 15, 16 horas, eh, incomparable eh, del lado chileno. Pero ah, bueno, parte de esto lo salió a aclarar el mismo delegado de Migraciones acá en Mendoza. Bueno, lo escuchamos entonces. Juan Manuel Serrano, Migraciones Local. Yo creo que el gobernador equivoca el eje de su crítica, hace referencia a la salida del país y las demoras que se presentaron en el, eh, y las demoras que se presentaron en el complejo de libertadores, que son los controles que realiza el gobierno de Chile para ingresar a su país, eh, se han volcado oportunamente todos los reclamos eh, en, en, en ese sentido. Y la prueba está que a la vuelta, eh, en lo que tiene que ver con el ingreso a la Argentina, fue sumamente eh, rápido el regreso. Así que los organismos argentinos han cumplido bastante bien con su tarea y lo que tiene que ver con el gobernador también le pedimos que sumado a ese a ese reclamo, que reitero, creo que es equivocado hacia dónde se dirige, también sea acompañada con alguna eh, propuesta de mostrar una mayor proactividad de la, de la provincia en ese sentido. Ahí es donde debería poner el foco el gobierno provincial, la prestadora del servicio de agua en el complejo orcones Aguas Mendocinas, entonces allí hemos tenido también múltiples reclamos y creo que es, realizar, es necesario en ese lugar realizar muchas inversiones y bueno, eh, apostamos a que el gobierno de la provincia lo haga en ese sentido. Finalmente, a, eh, ¿confía en que bueno, la coordinación argentina active las gestiones y llegue un entendimiento con el gobierno de Chile para superar esta contingencia? Sí, yo creo que hay la mejor voluntad de ambos países. Creo que tenemos que trabajar mucho más fuerte en materia de coordinación. Lo fundamental es trabajar fuerte en lo que tiene que ver con la dotación de personal para responder a estas contingencias. Creo que tenemos que estar preparados para las contingencias y para el verano sí tener preparada una buena dotación de personal porque creo que en ambos sentidos vamos a tener que dar eh, mucha respuesta, una respuesta ágil si el gobierno de Chile desea ser estricto y revisar auto por auto y en detalle. Bueno, eh, es eh, propicio contar con el personal adecuado para que esto no, no, no implique grandes demoras. Bien, Pablo. Bueno, interesante el planteo que hace, eh, independientemente de que aclara varios aspectos de esta tensión. Hay que poner más personal, porque viene el verano Sí. y todo el mundo está hoy debatiendo qué conviene comprar en Chile y qué están buscando los chilenos en la Argentina. Claro. O sea, independientemente del tema turístico para la temporada estival, para las vacaciones hay una conveniencia también en cruzar o sea, y levantadas las restricciones de la pandemia y demás, sí, sí, sí. bueno, la gente va, va a cruzar como y ciudantes. lo conveniente que esto también eh, a ver, es, ¿no? el tema comercial, económico supuesto, y demás claro. no, sobre todo el, la Argentina no, que necesita el flujo también y bueno, Mendoza que justo recae, ¿no? es una de las provincias que más se beneficia no, con pegadito. este paso también uh -huh. entonces, y sí, lógico, hay que buscar claro. todas las alternativas que para, para, para que eso funcione, claro, tal funcione tal cual es porque no esto es. como siempre decimos, no es de ahora no, no, no, eso es lo que voy a decir, y encima Yo, dar el salto, porque vez, tanto claro. tiempo discutiendo claro. lo mismo y con las mismas falencias, y encima ahora echándose culpa de un lado al otro, claro. ya es como que atrasa un poco, por sí. lo menos en este debate en particular. Coordinen, amigos. Gracias, Pablo.